Estudiar un curso de formación profesional en Canadá te puede abrir muchas puertas al mundo laboral. Si tu intención es poder emigrar a este país, el camino más fácil para lograrlo es estudiar un curso en un college público. Algonquin College es una escuela pública situada en Ottawa, capital de Canadá. Este college te permite estudiar un curso de formación profesional o universitario para que después puedas solicitar el Post-Graduation Work Permit. Las instalaciones del campus son grandes y ofrecen todo tipo de actividades extra para los estudiantes, como un gimnasio al que no le falta de nada, una bolera o un simulador de golf para pasar un buen rato con tus compañeros. Además cuenta con varias cafeterías, espacios para el estudio y una biblioteca. Queen College ofrece una programación amplia y variada en diferentes áreas. Puedes encontrar cursos relacionados con la tecnología, digital media, comunicación y diseño, negocios, ciencias ambientales, automoción, hospitality y turismo, servicios sociales, construcción, deportes, cursos relacionados con la salud, como enfermería y muchos más. Si quieres estudiar en un college público para tener más oportunidades laborales o conseguir una residencia permanente en Canadá, Algonquin College es una buena opción para realizar tus estudios. Si quieres más información sobre esta escuela o algún otro college, no dudes en preguntar a tu listener o contactarnos a través de la página web youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar en Canadá.